Hace mucho que no juego Minecraft. O sea, sí he jugado Minecraft, pero no es así como algo que juegue muy regular. Me siento como... Como algo desconectado del juego. O sea, en el sentido de que... De las cosas nuevas, no he hecho absolutamente nada. Nada, nada, nada, nada. Nada de lo nuevo. O sea, y con nuevo me refiero a como desde... Desde la 1.9. O sea, ni siquiera he visto... A... Uh, o sea, no sé cómo usar las ciudades del end Y esas cosas Al, se, A las abejas tampoco, no tengo idea yo, yo me quedé en un punto de Minecraft muy como muy atrás Y la verdad no pues no he avanzado de ahí O sea, sé que hay cosas chidas, cosas nuevas Pero no es como que las haya ¿cómo se dice? como experimentado por así decir. Sé que hay cabras, sé que hay montañas, sé que hay uh, un monstruo ciego hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Pero no, yo me quedé en Matar al Dragón y ya está. Últimamente me he sentido como nostálgico, un poco nostálgico por Minecraft. Uh, no sé por qué. Me ha dado como esa sensación como que... Como que de, de querer volver a jugar como jugaba antes. Y sea, siento que ahorita... Uh, siento que ahorita hay como demasiadas cosas... O sea, me gusta jugar más las versiones viejas que las versiones nuevas. Porque siento que las versiones viejas eran más libres porque no había mucho que hacer como ahorita. Y ahorita siento que hay demasiadas cosas por hacer. Y como que siento que es más como, como para completar el juego lo más rápido. O sea, no sé ustedes... Pero cada que veo un video de Minecraft ahora, uh, lo, eh, siento que está muy apresurado. O sea, en los primeros minutos del video ya tienen diamantes, uh, construyen cosas gigantescas y hacen mil cosas. Granjas gigantes, automáticas. Es como yo nunca en mi vida he hecho una granja, una sola granja que no sea de cultivos. Alguna vez, yo creo que hice una granja de experiencia y me tuve que ver como 20 tutoriales de YouTube y aún así no me salió bien Pero bueno, el chiste es que, pues sí, me gusta, a mí, a mí el juego me gusta jugarlo como lo recuerdo Que es como lento, despacio, tomármelo a la ligera como si no tuviera que estar... Como si no estuviera apresurado en hacer un video o algo así. Y siento que ahora todo el mundo juega así. Yo no... Hace mucho que no juego con, con mis amigos. Uh, la última vez que jugué con ellos. Unos ya tenían las alitas esas del, de... La, con las que vuelas. Con, con... ¿Cómo se llama? Con cohetes y así. Y pues yo, yo no, no tenía la menor idea de cómo conseguirlas, ni, ni qué pedo, ni cómo usarlas. O sea, me acuerdo que me las prestaron, me aventé y me maté. Y ya. Esto es quiero como jugar como lento. No por lo menos no no tan apresurado. Así como jugaba cuando tenía que 11 años, llegaba de la escuela, hacía la tarea y lo primero que hacía era jugar Little Big Planet en el Play3. O Minecraft en la laptop, porque era lo único que me andaba y no había Minecraft para el Play 3. Nomás había para Xbox en ese entonces. Y... <ríe> o sea, sí sigue a jugar la versión de Xbox. Sí, sí me gustaba la versión de Xbox. Porque sí me acuerdo de jugarla con mis amigos de la escuela o con mi primo. Y la verdad también extraño como, como esa simplicidad. Y pues no sé, nomás, como que me hace un poquito nostálgico. Y es algo que me gustaría como... Tratar de recrear o... Por lo menos... Acercarme... A eso, ¿me explico? Seguramente estoy hablando pura cagada... Perdón, si es así... Esta versión está modeada... En el sentido... De que... Uh, Configuré texturas... Esto que... Esto no es normal o sí... Esto... ¿Esto no saben en el juego, este es... Sí. Bueno, uh, configuré texturas, le puse un paquete de datos al juego para jugarlo de otra manera. Ahorita les explico. Uh, en cuanto a querer sentir como nostalgia otra vez por el juego, por Minecraft, no solo me refiero a... a como la forma de jugar, sino también como a lo visual y como ese sentimiento de que... Pues no está solo En el juego Y cuando estaba chiquito Gran parte de eso Era pues la leyenda De Pasta creepypasta Hero Brain. Vamos a agarrar un poquito de carbón Entonces este pack de datos que, que le puse Junto al paquete de texturas Es como para recrear eso No sé si me explico se supone, no he visto 100% qué es lo que hace. Entonces estoy como entre ciego, por así decir. Sé que trata de Super Hero Brain y, y ya. No, no investigué más de eso. Entonces, Pues bueno, espero que esto sea, pueda ser como, como, como un gameplay viejito de aquellos días. Donde... Pues sí, donde todos podamos como recordar Esos bellos días Donde no hacíamos nada más que ver YouTube Y jugar Minecraft y, y ya Entonces espero les pueda servir De algo Y espero me pueda servir a mí también de algo Porque Mi cerebro ahorita está un poco fundido. Entonces a lo mejor una distracción Pues no, no me quedaría mal Sí, les digo, sí sé jugar Sí me acuerdo de que de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer, cómo no hay que mirar para abajo, etcétera, etcétera. Pero no es así. Les digo, muchas de las cosas nuevas no tengo la menor idea de cómo funciona, de cómo hacerla. Hice dos... Ha oh. no, les digo, no, no sé comentar, no sé hablar y jugar al mismo tiempo. Perdón, hice dos hachas. No quería hacer dos hachas. Uh, pero hice dos hachas. Bueno, tenemos dos hachas. Eh, ¿Qué más? Quería ver si... Sí. Esto es... Según yo, a lo mejor esto es parte de, del mod o algo así Porque que yo sepa, estructuras así son como como cosas que describían, ¿no? Que hacía Herobrine en tu mundo, creo <risa> No me acuerdo, ahí lo voy a dejar porque um, no quiero ser enojado a nadie Que no tenga que ser enojar Bueno, ahora sí ...vamos a seguir talando, Neces quiero encontrar un, un área para hacer mi casita, puede ser, eh, ¿Qué más les digo, ah, sí. ¿Cómo se dice, Sí he visto muchos videos donde la gente construye así casas super épicas, super legendarias, así con mil decoraciones y caminitos y la mamada, y lo he intentado, pero la verdad creo que no es, no es mi estilo... No es mi estilo, mi estilo es un poquito más como rudimentario, como hacer casas cuadradas y así. No soy muy creativo, la verdad, al momento de construir el Minecraft. Pero yo creo que con un poquito de madera y un poco de piedra las vamos. Ahorita si puedo. Voy a buscar una cueva. Las cuevas nuevas se ven chidas. Sí es, sí he jugado un poquito. Eh, en otras ocasiones. Pero les digo, no estoy muy familiarizado. Sé que para minar diamantes ya no es en la capa 11. Ahora es en las menos 56 creo o algo así. No estoy seguro. No sé la verdad. Pero pues ahorita vemos qué pedo. Mira, estoy usando también las texturas viejas. Y otro pack de texturas que hace como las texturas todavía más viejas. O sea, las texturas nuevas las hace como si fueran texturas... Viejas, no sé si me explico. Texturas clásicas. Ya por fin tenemos una cama. Pero si hay algo que no tolero son camas blancas. Les digo que yo soy jugador clásico. Entonces voy a hacer... Ah, cabrón, así no era. Voy a hacer una cama roja porque soy clásico y así. Son las 2 de la mañana. X, uh... ¿Es eso ahí? También tengo el Optifine porque... Eso sí me tocó. Os me espantó. Eso sí me tocó. Les digo que no. No soy tan noob. Sí soy noob. E incluso, como dice, cuando juego con mis amigos, le... ellos hacen granjas gigantes. Yo apenas estoy haciendo mi casa. No tengo idea. Uh, pero... pero bueno, estas cosas sí sé que son. Son portales arruinados al Nether. Y. Tienen cofres. Eso. Yo creo que aquí es una buena zona Para hacer la casa, ¿no? O sea, quito estos árboles Y aquí construyo una casita ¡Vámonos! Ok Ok Quiero esto y quiero esto ¿Y esto? ¿No lo llevamos? ¿O no lo llevamos? Toque de seda y fortuna Épico Yo creo que nos puede servir Sí, nos puede servir esto de toque de seda el de fortuna, tal vez, si encontramos diamantes o algo. Las texturas nuevas, no es que no me gusten, no es que estén feas o algo así, la verdad. Objetivamente, están muy bien hechas. Están chidas. Pero, les digo, yo soy clásico. y a mí me gusta lo viejo. Yo soy un boomer. Sí, yo creo que más bien soy un boomer del Minecraft. De esta zona, aquí está perfecto para hacer la casa. Y pues vuelvo en unos segundos ¿Eso qué fue? ¿Qué mierda? Oh qué hay otra de estas ¿Eso, es... ¿Eso estaba aquí cuando llegamos? ¿O no? Voy a seguir en lo mío Y voy a hacer como que Como que eso no estaba ahí, ¿ok? Oh, qué miedo, me espantó la música Me Ahora sí, creo que Una buena idea es ahorita ir a minar porque necesito uh, hierro. Me urge un poco de hierro. Voy a matar a esta pobre vaca. Um, lo siento. Pero tengo hambre. Yo creo que con dejar dos vivas es más que suficiente, ¿no? No digas cagadas que maté a las dos. Uh, sí, yo creo que ahorita es buena idea ir a minar. Aunque no sé. Creo que no es buena idea ir a minar con todo esto encima mío. Pero um, sí. Vuelvo <ríe> um, en un segundo. Tú, necesito esto Y necesito esto Ahí está Voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar esto Estos me los quedo Y en caso encontré cosas chidas uh, Voy a poner esto Y voy a poner Esto Cada objeto solo consume Dos de estos arbolitos Y pues de esos tenemos un chingo Entonces está bien Ay, oh, también te da experiencia Ay, oh, épico. ¿Nos llevaremos la cama? la no, ¿verdad? Si no, vamos a perder nuestro punto de reaparición, si es que me muero. Ojalá no me muera, pero por si me muero, podemos volver. No, perdón, la dejé más huérfana esa. No sé si ustedes se acuerdan de los videos viejos de Minecraft, que todos tenían como... Era como un, el número de video que era de la serie y como un título. Casi como si fuera como serie de televisión, por así decir. O sea, por ejemplo, era... Minecraft capítulo 1. Una gran aventura comienza. O algo así. ¿Me explico? Os voy a poner del lado izquierdo. Este es un hack que me robé de hace muchos años. De cuando sí jugaba seguido. Si los pones de un solo lado, es más fácil saber por dónde vienes cuando regresas. Y ahorita lo que... Me interesa es encontrar hierro Eso no es hierro, eso es cobre Les digo que no estoy tan noob Lo que me Caga, así me ultra Caga Son los putos ruidos de las cuevas O sea, no soy muy asustadizo La verdad Pero aún así O sea, no hay monstruos o qué pedo uh, Aún así uh, Es un videojuego Sé que es un videojuego Y que no me va a pasar nada en la vida real me he enseñado a entrenar a mi cerebro a decir eso. Es ficción, es, es algo inventado. Sobre todo para las películas, pero no es lo mismo... Estamos de todos de acuerdo que no es lo mismo una película que un videojuego, ¿no? Estas cuevas nuevas también me caen gordas. Me hacen sentir como claustrofóbico. Ok. Ok. Ok, aquí sí hay... Ah, pero puedo usar este de fortuna. Y chequen, chequen, chequen. ¿Vieron cómo no sirvió? ¿Qué mierda? Se supone que me tenía que dar como mil. ¿Ya no hay más? Ay, no puede ser. La cagué. Bueno, sigamos a ver si me encuentro algo bueno. Um, soy muy malo para esquivar lava. Por lo general me termino quemando y muriendo. y Ok, ok. Todo bien, todo bien. Ya. Por acá abajo... Sí, a huevo. Ay, nomás es que si sí me da un poco de culo. ¿A qué capa estamos? 52. Estoy súper arriba, qué mierda. Ok, sigamos bajando. Estas pinches cuevecillas, Cómo me caen gordas. Ok, ok, ok. ¡Oh! ¡No! <risa> a chuparla. Pa su casa. También estoy como... No sé si mal acostumbrado. O simplemente acostumbrado. A spamear así los clics. De las versiones viejas. Porque les digo que me gusta más jugar las versiones viejas. Ok, ¿saben qué? Vamos a hacer una pequeña pausa. Para hacer esto. Porque si sí me urge un poco el hierro. Vamos a hacer un pico y un escudo. Y ya. Por ahora solo eso. ¡Woo! Tenemos cosillas, se vienen cositas. Vamos a hacer que dijimos, o así sea, un pico y un escudo, dijimos también, ¿no? A ah, huevo. Ah, aquí está el escudo. Y este va aquí. Vámonos. ¡Ah, bueno, vamos de regreso a buscar otra cueva. ¿Ustedes vuelven a agarrar las antorchas o ahí las dejan? Porque yo siempre las dejo. O sea, nomás para saber que ya estuve por ahí. ¡Parkour! Ah. Oh, sentí algo en el pie. Pues en mi pie, ¿de verdad? ¿Qué mierda? Yo soy más esquizofrénico. Y ya podemos subir por aquí. No he visto... ...un solo monstruo aparte del esqueleto de hace rato. ¿Es normal? No, si es de noche, me da culo ahorita Me da un culo anal Pero bueno A los cobardes no les hacen corridos Vámonos ¿Por acá? No, oh, si sí hay monstruos y esas cosas A lo mejor en la jungla hay algo ¿Qué es eso de ahí? Al bambú Quiero evitar por ahora cualquier tipo de conflicto Porque no tengo nada uh, Pensé que era un Enderman. Porque no tengo nada de armadura Me espantó Solo conseguimos Cuatro pedazos de hierro Ese es un Enderman Cuatro pedazos de hierro Y ya uh, Ni en tus más húmedos sueños Cabrón Hoy te mueres ¿Aquí? No nope. Está por acá ¡Ey, ey, Va va pues, a la verga! ¡Hijos de la chingada! ¡Estos putos! ¿Nunca les puedo atinar? Mira, acá se ve que sí hay como más... Uh, hay más agujeros donde puedo buscar. Mierdas. ¡Ahí! No, ¡ahí! ¿Ya está haciendo de día? Ah, huevo. ¿Matamos a los pollos o no? Ah, que vivan ¿Se acuerdan del... Del Town? De iTown Gameplay Que les decía pato gallinas Y luego decía ¡Gusta! ¡Gusta! Como si estuviera gritando en voz baja Me acuerdo que siempre hacía eso La verdad, nunca fui muy fan De... De iTown Gameplay De nada, me acuerdo que hacía eso Que decía ¡Gusta! ¡Gusta! Y... Pues sí me daba un poco de asco, la verdad ¿Dónde mierda estoy? Por aquí no era ¿Qué pedo? Antes en todas las cuevas O sea, no sé si sea del por la nueva generación del terreno Pero antes en todas, en todas las pinches cuevas Había minerales ¿O no? ¿Tengo razón o tengo razón? En todas Ok, mi casa está por allá Espero Que vex, un huevito Hola Parkour Otra vez, claro Pues o sea, están bonitas las nuevas montañas y todo, pero No hay ni una sola pinche cueva Aquí, aquí a huevo que sí A huevo Que sí, vámonos Vámonos, por fin, ya era hora Ya era Oh Se nos rompió, no importa pues no hay pedo porque tenemos otro. ¿Y ya fue todo? No digas mugres que ya fue todo. Sí, ya fue todo. Oli. Pues no, no hay cuevas. Aquí, aquí, aquí, aquí, Au. Me pegué. Y no va a haber nada, ¿verdad? Ah, no, sí. Wow. A ah, huevo Hola Muere Aquí hay más a ah, huevo Lo logramos Lo logramos Se logró ¿Esto qué es? Basalto liso No sé qué sea Ni para qué sirva Pero ok a ah, huevo Aquí hay más hierro no, vete a la verga. Oh, ¿y esto? Esto también es nuevo, ¿no? O se ve pro. Pero aquí, aquí, aquí, ¿qué onda? Yo quiero ver esto. O oh, ¿más épico? Les, nomás que les digo, no tengo idea para qué sirva. Ni cómo aprovecharlo. ¿Esto qué es? Calcita. Ah, ya. Es como la, la corteza, ¿no? Es como un huevo. Pues no lo necesito. Yo nomás quiero estos cristales. Pues nomás voy a quitar uno o dos. Si lo rompo, ¿sí me lo da? Ah, huevo. Ah, y traigo el de toque de seda, ¿no? O sea, me puedo llevar uno así como... Completo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Más legendario, así me lo voy a llevar ya Con eso Ahorita lo importante Es el hierro Ay, me llegó un whatsapp Me espanté horriblemente Ay, Me llegó un mensaje de ultratumba, loco Qué mierda Uy, uh, aquí hay más Cobre, no lo quiero, no lo necesito ¿Para qué? ¿Para qué llenarme el inventario? También siento que se llena muy rápido ahora el inventario, ¿no? ustedes qué opinan? ¿Por dónde venía? Por acá, ah, por acá, por acá. Les digo, lo de las antorchas nunca falla. Voy a retener un poquito más de carbón. En caso de que lo podamos usar, nos sirva para hacer antorchas y cocinar y es... Ya saben, ya saben, la típica. Por acá ahora más. Sí, sí hay más. Excelente. Si encontramos un diamante, me como mi mierda, así tal cual. ¿Escucharon eso? ¡Ay, oh, güey! Ok, es un... Es un creeper Pero lo escucho súper cerca Escuché como pasos Pero sí, supongo que fue un creeper mm, No sé Oh, esta piedra es diferente, está como negra Sí Ah, ya, es la, la que está Hasta abajo, ¿no? Como en las capas de hasta abajo No sé para dónde ir, si para acá o para allá Acá se ve más profundo y más oscuro Ok, vamos a probar primero acá ¡Uh! A ti sí te quiero si pudiera salir una cancioncita bonita ahorita, estaría de huevos. A ver si aquí hay algo cool. Más zombies. Ok, ahí hay oro. ¿Necesitamos redstone? Creo que no. Oh, Esas mierdas son... Es a lo que me refería. Me cagan esos pinches sonidos de mierda. ¡Ay cabrón, puta madre! ¡Ah! ¡Ay, güey! No le vi los pi no digas putadas, vete a la verga. Oh, si me espantó eso, oh. okay. sigamos. Minando, ya me quiero ir, ya me quiero ir de aquí Ya me quiero ir, su puta madre va a seguir ¡Tenemos 64! ¡Vete a la verga! ¡Es un chingo de hierro! Ok Ok Vamos a seguir minando en lo que se cocina eso Hay que estar muy alerta, ¿ok? Hay que estar muy alertas ¡Ay, a huevo! ¿Qué fue lo que dije hace rato de comer qué? Voy por mi hierro y ahorita bajo por ese diamante, ¿ok? Voy a poner todo el hierro ya de una vez, chings, madre Vamos a hacer una espada Vamos a hacer también el amor No digas mierda. Oh, escucharon eso? Escucharon como pasos Como si alguien estuviera... Como si alguien hubiera corrido hacia mí No hay nadie les, les recuerdo Son las 3 de la mañana Y yo vivo completamente solo Entonces probablemente Hoy antes de dormir Va a estar muy paranoico Como en los videos de Dross ¿Se acuerdan que Dross siempre dice? Este es un metraje Que te dejará pensando Sobre todo antes de ir a dormir ¡Ping! Y así un puto piano de mierda Más terrorífico odio, Dross, te odio. Oh, yeah. Diamantes. Ay, a huevo. A huevo. Musiquita. Ya era hora, cabrón. Pues así, ¿no? Chingue su madre, me voy a aventar. Qué pinche miedo, cabrón. No es cierto, no es cierto. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. ¡Vete a la mierda! Ay, es que este es el de toque de seda, no es el de... Ay, soy pendejo, soy pendejo. Neta, no digas cagada. Vete a la verga, neta, güey. Pinches picos no sirven pa' nada. Qué abajo, cabrón. Neta, ya me da un culo voltear porque sé que voy a ver a ese hijo de puta parado ahí nomás. Viéndome. ¡Ay, cabrón! ¡Pinche madre! ¡Puta! No necesito oro. Uh, ya no quiero voltear, ya no quiero voltear, ya no quiero voltar. Y quiero encantar, y sí quiero encantar. Voy a agarrar esto. Voy a agarrar. ¿Agarramos oro o no agarramos oro? A ver, vamos a ver si... Vamos a intentarlo una última vez. ¡Vete a la mierda! Ya, ¿saben qué? A la chingada con estos picos. No sirven de nada. Literalmente de nada. Bueno, el toque de seda sí me sirvió hace rato. Pero... Ya la verga, no lo quiero. Estoy enojado, estoy asustado y estoy enojado. Lo único que puedo hacer cuando estoy asustado y enojado es empezar a gritar groserías. Ya no quiero ir por lugares oscuros. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Ya no quiero. Es que no hay ni un solo monstruo. Siquiera me gustaría sentir el confort de que hay algo más aquí, aparte de mí y de ese cabrón sin ojos. Ay, puta madre, porque oh, fue por los picos esos, ¿no? <risa> ya me asustó hasta eso. Hasta eso, güey, hasta eso. No sé en qué, creo que ya es momento de regresar. Eso de hacer una casita. Si sí, una casita no estaría nada mal. Uh. Creo que de chico después de conocer cómo se dice Después de escuchar sobre Herobrine por primera vez, creo que así se sentía Minecraft. No sé si me explico. Como que sentía yo, al menos yo les digo, cada que veía en las actualizaciones de Minecraft, en el launcher viejo, no sé si se acuerdan, siempre ponía que una de las características de la nueva actualización es que eh, quitaron a Herobrine. Y eso me acuerdo que de chiquito. Me da un miedo anal porque me decía pensar, no mames, entonces si sí era real. Y luego en la siguiente actualización volví a decir lo mismo. Decía: No digas cagada. No han podido eliminar a Herobrine. O sea. O sea, loco. Herobrine es real. Herobrine es real. Y no lo pueden quitar. Del juego, o sea, intentan y vuelve a aparecer Encuentran una forma de regresar Es como, esa cosa me espantaba Horriblemente de niño Entonces yo creo que, como que El juego siempre Después de eso, el juego siempre Lo sentía así O sea, como, como si Herobrine Me estuviera vigilando todo el tiempo No sé si me explico Y sentía horrible, horrible Se me daba mucho miedo y por un buen rato llegué a considerar Minecraft como un juego de miedo. Y sí llegó un punto en el que me daba miedo jugar solo. O sea, teniendo yo 12 años. Y cada que podía jugaba con mis amigos. Y ahí, o sea, ahí era como más divertido. Jugábamos uh, en un servidor de factions. Eh, hicimos amigos de otros lados del mundo. Estuvo, eso estuvo muy chido. Minecraft fue como mi primera experiencia con amigos virtuales. Eso estuvo cool. Creo que eso es suficiente. Hora de hacer nuestra casa. Por ahí, creo. O por allá. Por algún lugar. Voy a tirar esa chingada pirámide. Porque a partir de ahora sí me da un poco de culo. Hora de construcción. Vamos a rellenar esto. Eh, no, no es suficiente. Um... Sentí que vi algo como moverse en mi periferia. A lo mejor ya estoy enloqueciendo, ya es como mi paranoia. De que sé que el cabrón está por aquí. O a lo mejor no estoy loquito. Y ya. Pues ahora sí. Hacer la casa house. Voy por arena. Quiero, ¿cómo se dice? Meterme full a ese como estética old, retro, alfa, beta de Minecraft. En el sentido de que quiero usar bloques de, de vidrio. O sea, no, no las ventanas de vidrio, sino tal cual, bloques. Otra pirámide, vete a la verga, cabrón. Ya, deja en paz. Rápido a la vez. A la cama. Fab, si te vienes. Yo digo que así. Y aquí vidrio. Esto así, esto así. Puesto como... Yo digo que así y vidrio rodeando la puerta. Y ya. Ahí está. Las texturas conectadas. Están padres, pero... Me gusta más así como sueltas para darle ese toque, les digo, como retro, por así decir. Ahí está. Aquí la puerta. Ahí está. Oh, pensé que... Pensé que había visto algo. Ahora, dejamos espacio para la escalera. Ahí hubiera estado mejor... ¿Cómo se dice? Como tablones, ¿no? Sí, lo voy a reemplazar por tablones. ¿De dónde son tantos monstruos? ¿Qué mierda? Si hay una cueva debajo de aquí, me cago en Dios. Estornude, no perdón. Taram... Aquí ponemos una puerta trampa. Sí, a huevo. Ay no mames, no estoy en una cueva porque sonó eso no es eso. No no no cabrón cállate cállate cállate cállate cállate corriendo corriendo corriendo corriendo corriendo corriendo aquí ya cabrón no empieces no empieces güey, no empieces ya Por favor, déjame en paz Ay sí, necesito hacer ¿Cómo se llama? Esto Falta uh, un hacha Ahí está Y una pala Ya Por ahora no necesitamos esto No necesitamos esto No creo que necesitamos esto Estas cosas ya las puedo tirar Ah, la comida me la quedo Ignoren los zombies Hay un zombie en mi jardín En la mañana Construiremos El segundo piso Ahora a dormir ¿Y si aquí cambio la piedra? Sí, sí, sí Aquí lo voy a hacer al revés Aquí lo voy a hacer así El de toque de sedo hubiera estado bueno para chingado. Bueno, ya lo tiré porque encabronado. También aquí vamos a hacer unos cultivos. Aquí puedo hacer una escalera para empezar a plantar cultivos aquí cerca del agua. Aquí en esta área. Qué verga. ruidos de esos, cabrón? ¿Ya? ¡Ay, pendejo! ¡No! Nope. ¡Me vale verga! En las esquinas, creo, nomás Ahí está Otra escalera, otros tres Y ahí otra de estas Super, excelente Creo que sí me gusta más con piedra Lo voy a cambiar por piedra Ya, güey Vete a la mierda Y la musiquita, ¿qué hora empieza o qué pedo? A huevo, miren, le invoqué 11, 12, 13, 14, 15 6, 7, 18, 19 20, 19, 22, 23 Ok, necesito Chingue a su madre No necesito nada Es que ese pinche ruido Va a estar sonando todo el puto rato Para irme a la chingada mejor Muevo toda la casa, me vale verga. A mí me vale verga. Ha una cubeta. Es verdad. Una cubeta y. Una hoe. Asada. Ahí está. Las hoe's. Luego las hoe's. Qué pasada las hoe's. Vamos a ver un caminito aquí. Por ahora, solo aquí. Ya. Yeah. ¿Y ¿Aquí qué hago? Creo que es mejor si llevo mi cama Allá arriba Sería más chido Y acá abajo lo dejo como lugar para cocinar Y craftear y guardar cosas y así ¡Ya, cabrón! Ay, es por ahí, ¿no? Mierda, ok un ratito voy a limpiar ahí Cabrón, se andan peleando unos gatos afuera del edificio donde vivo. ¡Me cagué el culo! Esto me sirve para craftear cosas de piedra. A Simón sí me sirve! A huevo! No sé si pueden escuchar los perros que están ladrando. Es que me caga eso. Que unos putos gatos empiezan a maullar así horriblemente. Y al microsegundo ya están todos los perros de la colonia ladrando. Todos. ¡Uy! Oh, y justo dejaron de ladrar. ¡Qué mierda! Porque son casi las 4 de la mañana. Yo sigo aquí jugando Minecraft en mi cuarto porque... Uh, ¿Qué más voy a hacer a las 4 de la mañana? ¿Saben? Tal vez dormir sea una buena idea, pero... De todas formas, ya no duermo. Ya no puedo dormir. Entonces, pues, mejor sacarle tantito provecho a eso, ¿no? Haciendo un vídeo. Lo a empezado así como Narrar Como español Como, hola gente de YouTube Uh, quiero hacer esto Vale la pena Y sí, ching su madre vale la pena Y ahora con esto puedo hacer No, no puedo hacer lo que quería hacer Tiene que ser piedra suave O algo así se llama Uy oui. Tenemos uno Este sí lo puedo usar Dame dos Vamos a empezar a ponerlos. Sí, estos, estos, estos son como súper clásicos del Minecraft viejito. ¡Puta madre! Nomás digo algo, cualquier cosa, me empiezo a alegrar, me empiezo a emocionar por algo y luego... luego... Es como, cabrón, ya... Güey, ¿no va ni un minuto desde el último sonido? Ya, qué ver... ¿Es gradual eso? Ojalá no. Espero, realmente espero que no sea como gradual. Como que cada, entre más tiempo pasa, peor se pone. Qué bonito. Y ya miren, en la última le ponemos doble, así, ay, cabrón, ay, vete a la chingada, hoy se me sacó un pedote, ah. no mames, ah. Llaman varias veces que se quejan los vecinos. Bueno, una vecina en especial. De que hago mucho ruido en la madrugada y no sé qué. Pero pues que le valga verga. Ahora sí, me mamé, grité en voz alta. Perdón. Si me está escuchando, me disculpo. Pero me espantó Herobrine. Me espantó brain Qué casa más clásica. Classic shit. ¿Cómo van nuestros cultivos de la verga? Muy bien, por aquí vamos a poner una granja o algo. Ese portal del Nether lo podemos arreglar, podemos hacer un camino. ¡Ay, cabrón! ¿Escucharon eso? Alguien corrió hacia mí, ¿no? Se me hizo la puta piel, vete a la mierda. ¡Ah! Me subo, me quedo en mi cuarto. Aquí nadie me puede tocar. Ni me hacen nada dentro de mi casa Es que es que cabrón, estaba ahí arriba, lo vieron, ustedes lo vieron Ya, le voy a cerrar, le voy a cerrar, le voy a cerrar Puedo sentir los pezones erizados en este momento um... mm, Auxilio Y siguen sonando esos putos bichos de mierda Ok, vámonos, vámonos, vámonos, muy bien Ay, por fin musiquita Ok, supongo que puedo hacer este logro de conseguir un pescado sin caña de pescar. Eso no se ve muy difícil. Para... Ah, ya vi dónde están estos cabrones. Pues hoy se mueren hijos de la gran puta. ¿O no? Ok, ¿de dónde chingados salen esos sonidos? Suenan de aquí, exactamente aquí. Sé que es la regla más importante de Minecraft, pero me vale verga. Ay, cabrón. Ok, ok, ya vi. ¿Qué pedo? Hoy se mueren, hijos de puta Empezando por ti ¡Ay! ¡Uh! Vamos a hacer Más antorchas Vamos a Agarrar más carbón Voy a nombrar todo Para que dejen de aparecer mierdas aquí Lo siento pero lo tengo que matar Porque hace mucho ruido Hoy son dos Ya, yeah, perdón Y acá están los demás cabrones No están acá arriba, ¿no? Sí Entre más arriba, peor Y tú Te mueres Sigo escuchando cabrones por acá ¿Pero dónde? No No voy a limpiar todo esto pero bueno, al menos encontré una cueva cerca de mi hogar. Aquí estás. ¿A poco ese es el que suena hasta mi casa? No creo, sí. Hay un cabrón que se está ahogando. Este también lo tengo que matar porque este también suena hasta allá. Siguen sonando, hijos de la chingada Pero, ¿dónde? Sigo sin Encontrar nada Aprovechamos para buscar diamantes Yo creo que sí, ¿no? Eso, sí que no Hay mil cabrón No, no digas Directamente lo voy a romper Ahí está Listo, a chingar a su madre Ay, cabrón Chingada madre me voy, me voy No digas mierdas, no digas mierdas Es mi fin Ah, ok Creo que en esta dificultad No me muero, creo que solo te mueres por envenenamiento En difícil Al carajo Yo me voy A ver si encontramos Un cofre o algo, eso estaría chido Si es que no me pierdo Probablemente me voy a perder Uh Aquí está Oh, manzana ¿Qué es esto? Semilla de sandía Vallas brillantes Semilla de betabel, supongo que la de betabel nos sirve La de sandía también Las vías esas cosas nos sirven? No sé No puedo comer Pues sí, para comer por mientras Por ahora Vamos a puentear un poco No, un poco de flojera Hacer cercas y esas cosas Entonces me las voy a robar de aquí Y ya está Que me da igual, tú Escucho un cabrón por aquí Pero no veo nada ¡Uf! Vámonos, otro... Ay, vete a la verga <risa> Ya por acá El creeper que no ve. ¡Mierda! Ah, ahí está. Murió. Uy, uy, uy. Vámonos. Que okay, necesito esto, puedo dejar esto, puedo dejar esto. Además, me lo quedo. Uy, aquí esto. Y aquí hay otro. Qué buena suerte tengo yo. Vía activadora. Eso no lo necesitamos, así. Qué buena suerte estamos teniendo. Y ahora regresamos por todas las antorchas derechas. Por acá sí puedo bajar a buscar diamantes, ¿no? Sí, sí, sí, por ahí. Au. Wee. No veo nada Ah, sí te veo Va a estar más imposible aquí con todos estos picos Aquí qué estamos? Menos 21 Todavía nos falta un poco Au Uh, ok, ok, ok Cool, cool, cool necesitamos esto. Esto lo quiero. Esto sí lo quiero. Esto lo quiero. Esto lo quiero. Y aquí. Uh. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Por aquí hay diamante. Creo que no. Yo tengo un inventario lleno. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Oh. Escucho ruidos en la vida real Y no ayudan mucho Ju No chingues Justamente se escuchó así pero en la vida real Uy, aquí sí tiene que haber diamantes o algo uh -huh. Ahí está Lo logramos ¿Cuántos son? Ay, el espacio chingada madre Pues a la verga esto Ahí está todo lo que traigo si lo quiero. ¿Escucharon eso? Se escuchó. Como si alguien... Tratara de venderme algo. Y necesitamos obsidiana. Que también va a ser un pedo porque voy a tener que soltar algo. Uh, diamante, excelente. Ahora esto vamos a encapsularlo. ¡No, mierda! Vamos a hacer una pequeña plataforma de seguridad antes de cagarla, como suele pasar. Solo fue uno. Ah, huevo, hay más, hay más, hay más, hay más. Ah, huevo, hay más. Excelente. ¿Fui yo? O si había algo ahí. Ok, vamos por los próximos siguientes 45 minutos. Vamos a picar obsidiana. No me vale verga. Déjame en paz. El apocalipsis, qué mierda. Ay oh, no. Escape, escape, escape, escape, escape. ¿De dónde se liberó el apocalipsis zombie? ¿Y siguen saliendo más? ¿Eso es algo que puede hacer el Hero no creo, sí. Muerte vale, tú también. Sigamos buscando a ver si hay más diamantes. Ay, ah, es que ya vi por qué. Hay otro de estos. Lo siento, papito. Ahí te quedas. Uh, más discos. Uy, uh, sigue ¿sí, de montar, claro que sí. Ah, por fin, más diamantes. Nada mal, nada mal. Más diamantes, vámonos. Bañados en diamantes. 11 diamantes, qué puto amo. Pues creo que si me voy ahora me voy satisfecho. Tengo 11 diamantes, no es suficiente para todo lo que ocupo a diamantes, pero... Pues igual no, no es mal, no es mal botín. Podría minar en fila, pero qué aburrido, loco. Qué aburrido. Mejor no. Sí, creo que es hora de volver a la superficie. Uh -huh, uh -huh. A huevo, a huevo, ajá. Sí, por fin lo logramos, muchachos. Lo logramos. Y ahí está mi hogar. Y ya no suenan cabrones, ¿no? Porque bajamos por aquí. Quiero hacer un muelle Para pescar Pero creo que tal vez sea buena idea Como se dice uh, Hacerlo como directamente Desde Aquí, México O sea, con el puente En vez de hacer un muelle Hacemos un puente nomás Perdí la habilidad Vamos a de una vez Reemplazar esto Ay no Así no Quiero unir todo Con caminos Y así Ah sí. Y esto es creciendo Vamos a dormir Ahí está ¡Tarán! Ahora ya podemos hacer. Um, uh, ¿Saben qué también quería hacer? Aunque necesito... ¡Mierda! Necesito un libro. Uf, bueno, vamos a traernos estas cosas de ahí. Voy a llevarnos esto a nuestro hogar. Porque con esto vamos a hacer papel para hacer un libro y para poder encantar mierdas. Vamos a hacer pan. Puedo hacer dos panes, ok. Oh, hay que buscar una aldea o algo así. Uh, ya puedo agarrar un caballo de los que están allá arriba. Vamos a intentar eso y ahorita hablamos. De caballos, sí me acuerdo. Cada que quiero domar un caballo en Minecraft... Siempre digo... Me acuerdo de... De... Ah, huevo, se va rápido. De Randy Marsh que dice... Stan, ¿qué es Minecraft y cómo domo un caballo ahí? ¿Allá que hay? No veo. Vamos para la jungla. Pues busqué alrededor de... 40 minutos... Reales y creo que no Hay una aldea cerca Entonces ¡A la mierda! Vamos a hacer papel Un libro Mi libro, culo de cagón um, Ahora sí Mesa de encantamientos Let's fucking go, vámonos. Vamos a ponerla aquí. Vamos a encantar. ¿Qué encantamos? No sé. Vamos a encantar los picos. Eficiencia 1 y rompibilidad de física y eficiencia, ¿no? Y sí, eficiencia. Fuck it. Y este nos da más eficiencia. Eficiencia. Ay, solo eficiencia. ¿Qué mierda? Y gasté un chingo de todo Puedo hacer un, un arco Un arco y, y puedo hacer también Una caña de pescar Está chido, ¿no? A pescar Justo como en los viejos... ¡Qué verga con ese pez! ¿Es normal? Sí, miren los pubs. ¿Qué? Ahí está. Le salvé. Muere. Yo dejé la puerta abierta, sí, ¿verdad? Creo que mejor va a dormir. ¿Les gusta el bacalao? A mí casi no. Siempre es un pedo con las espinas. Y me cae gordo. Hmm. Ok, aquí vamos a hacer... Una granjita. Ok, aquí vamos a hacer... Ok, aquí vamos a hacer... Otra entrada... Acá, otra salida aquí y la otra por acá. Esta vamos a moverla así. Vacas, caballos, pollos y ovejas Sígueme Y métete aquí Ahí está, muy bien Ahí quédate Ojalá viniera el Como el aldeano ese que vende cosas Que tiene unas llamas El, el, el aldeano peruano uh, Para matarlo y quitarle Sus cuerdas Ahora. Foyen. Uh. Uh. Pues bueno. Creo que por ahora está bien así, ¿no? Uh, El mod está chido. Está... Me gusta mucho del mod. Eh, bueno, el paquete de datos. Que no es como. Si sí he jugado mods de Hero antes, en el pasado. Pero sí se siente como que se apodera completamente del mundo. O sea, te tienes que enfocar mucho en Hero Y creo que este paquete de datos está chido porque. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! <tose> Exactamente por esto, porque No es tan constante, es de repente Y eso hace que O sea, que estés jugando tú normal y se te olvide Y o sea, creo que así se siente como Como mucho mejor Los los sustos O algo así, por así decir Se siente como que Caen No sé, tienen más impacto Por el hecho de que estés jugando, estás haciendo uno de tus proyectos En supervivencia y se te olvida Se te olvida, de plano se te olvida que que no es como supervivencia normal. Y creo que eso me gusta porque así se sentía cuando estaba chiquito. Cuando estaba pequeño y jugaba Minecraft. Y yo estaba convencido, juraba que Hello Ryan era real. Así se sentía, se sentía que te estaban vigilando, sentía que te estaban viendo. sentía que si volteabas para un lado iba a aparecer. No sé, como que eso es lo que me gusta. Me gustó mucho y tal vez sea algo divertido de streamear algún día. Uh, como seguirle a este mundo Porque... ¿Cómo se dice? Pues no sé Estuvo entretenido, estuvo chido Si sí me gusta si sí me gustó Y si sí me gustaría seguir jugando así O sea Ustedes díganme Si les gustaría verme A uh, sufrir un poquito más eh, Les digo que soy muy lento Al jugar Minecraft Me gusta jugarlo lento Porque no sé, nomás me gusta jugarlo lento ya entonces pues sí, Este, si les gustó el video uh, Like, comenten, suscríbanse No sé, esas cosas Dejen adornar un poquito la casa con flores Ahora sí es, es todo uh, Gracias por ver el video Y los veo luego Chao, gracias No mames ¡No mames, no mames, no mames!